Esta es nuestra segunda llamada, segunda llamada para comenzar. su asistencia a este concierto oral conmemorativo de 30 a niñas, niños, y adolescentes bajo la dirección del doctor Cristian Gracias. Bienvenidos a todos. Un fuerte aplauso por favor. Y para iniciar con el programa de esta tarde le cedo la palabra a Victoria Cepeda, directora general de Promotora de las Bellas Artes, quien nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes, sean bienvenidas eh, y bienvenidos a todos a este concierto coral conmemorativo en el marco del 30 aniversario de Promotora de las Bellas Artes. Queremos darles la bienvenida a todas las familias, que hicieron un espacio por acompañarnos el día de hoy. Quiero decirles que el concierto que van a ver hoy es fruto de un esfuerzo colaborativo que habla muchísimo de un movimiento coral en nuestra frontera. Y todas ustedes tienen que estar orgullosas y orgullosos de ser parte de él. sus maestras. Desde el año pasado han estado trabajando incansablemente por lograr esto que van a experimentar muy pronto. Déjenme decirles muy brevemente que a lo largo de, estos, de estas tres décadas Promotora de las Bellas Artes ha procurado brindar acceso a los derechos culturales, especialmente a las infancias y a las juventudes. Es aquí y es con ustedes donde está el propósito de nuestra organización y definitivamente para llegar a este espacio quiero decirles que eh, no ha sido un camino a solas, todo lo contrario, contamos con grandes alianzas, el territorio Zonkis, el estadio Zonkis, agradecemos muchísimo al ingeniero Carrillo y a la licenciada Andrea Caurelli que desde el año pasado que les platicamos este sueño se sumaron inmediatamente a él y así han continuado. Esta colaboración se hace con la Escuela de Música de la Universidad Toronto del Sur de California y gracias también al Consulado General de Estados Unidos en Tijuana. Eh, les agradecemos muchísimo a todos los patrocinadores que, pueden ver, que han confiado en nosotros para hacer este juego. Y yo quiero decirles algo muy importante. Todo esto ha sido gracias también al liderazgo el equipo tengo que mencionarlas Rosa Rodríguez, Laura Padilla y un aplauso para ellas <tose> estamos Laura Padilla Samantha ¿Está, está? Rosa Rodríguez y es un equipo que algunas de ellas tienen 17 años creyendo en esta causa eh, y, y definitivamente han podido crear Alianzas a partir de eso. Pues bueno, les menciono que participo orgullosamente con nosotros el Coro de Selección del Centro de Artes Musicales, un aplauso por favor. El Coro Infantil y Juvenil de Arte Cate, que es un orgullo que nos acompaña en esta que ha trabajado desde hace Por supuesto, todos los coros escolares y comunitarios ya iremos mencionando, menciona a los que nos van a acompañar en esta primera etapa del concierto. Yo quiero decirles que dejé que al final, no por ser menos importante, sino por ser parte de las protagonistas de ese concierto a nuestra directora coral, Daria Breu, que quiero decirles que desde 2018 y desde el 2011 que promotora ha apostado por los coros, ha sido un parteamos de nuestra ciudad, Daria así ha sido. Ella además de tener el orgullo de que sea nuestra directora coral, es directora del Coro femenino Meranqui y es una de las directoras más importantes corales en Iberoamérica, presidenta del Festival Electo da Silva. Un aplauso para Daria pues, un día, gracias a su liderazgo Daria que hemos logrado la convocatoria y tener a un actor tan importante a nivel iberoamericano en la dimensión coral como el doctor grande Muchísimas gracias. Yo no quiero dejar de decirles que esto en realidad es un esfuerzo colectivo que el día de hoy no acaba. El día de hoy podría decir, se cristaliza una pauta para una nueva etapa para seguir colaborando. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes por confiar en estos esfuerzos colaborativos. Mientras menos protagonismo tengamos y más amor por los resultados, más cosas más grandes podemos hacer. De tal forma que les doy un aplauso para todos los que han sido parte de este proceso y eh, un aplauso, por supuesto, para nuestros jóvenes. A continuación, agradecemos la presencia de Kim Liffner, Cónsul para Asuntos Públicos del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, que nos dará unas palabras. los talleres de música por nuestro invitado especial, el Cristian Gracias Gracias, Gracias por estar aquí y por compartir sus conocimientos musicales con los niños y jóvenes de Tijuana. Asimismo quiero reconocer la labor de los maestros de música y también quiero agradecer a nuestros amigos de promotora de las bellas artes a Alida Guajardo, Victoria a Adelín Ríos y a todo el equipo que hace posible este evento. Para nosotros en lado es muy importante motivar a nuevas generaciones e impulsar sus habilidades y que mejor que hacerlo a través de la música. Gracias y disfruten el concierto. Ibarra, directora de CEDIS Universidad y consejero, Unas palabras en representación de la señora Lina Bacardo, presidenta del consejo de promotora de las bellas artes. Familias, niñas, y niños, jóvenes, personal docente, colaboradores, a nuestros donantes, y amigos de promotora de las bellas artes, muy buenas tardes. En nombre del consejo directivo de promotora de las bellas artes, y por su Presidenta, la fundadora Alida Bojardo, les extiendo la, la más cordial bienvenida a este gran concierto coral conmemorativo que forma parte de la celebración de nuestro 30 aniversario. Imagínense la persistencia, la disciplina, el compromiso, la pasión de tantas personas que hicieron posible cumpliendo promotora de las bellas artes 30 años. Y hoy se corona este evento con una serie de talleres. Que fueron impartidos en de cargo del doctor Cristian. Gracias. Muchas gracias y, y bueno, gracias a todos y por estar aquí. Como parte del Consejo de Promotor de las Bellas Artes, desde hace muchos años he visto el gran compromiso y el amor de cada uno de ustedes. Este concierto es posible gracias, como dice Avida, o esto funciona si todas y todos nos esforzamos y por eso estamos hoy aquí. Gracias, como decía Víctor, el esfuerzo de tanta gente que hace posible que hoy estemos en este gran evento conmemorativo. En mi función diaria como directora de CETIS y también como consejera de este noble proyecto, les puedo asegurar que estos son apenas los primeros 30 años de promotora, porque habrá muchísimos más para celebrar. No se imaginan lo que nos depara el futuro, para seguir contribuyendo que más niñas y más niños eleven su autoestima, desarrollen habilidades y competencias para la vida, se conviertan en agentes de cambio, se sientan parte de esta gran comunidad, y sobre todo, que visualicen un futuro mejor. Bienvenidas y bienvenidos, muchas felicidades a Promotora de las por estos primera, primeros 30 años de arduo trabajo. Vamos a dar un fuerte aplauso a Promotora y a todos estos niños que nos van a poner Y para dar inicio con la primera parte del concierto contaremos con la participación del Coro de Selección de Promotora de las Bellas Artes. El Coro del Colegio Anglo-Español dirigidos por la maestra dalia Abreu. El Coro Infantil y de Arte Cate dirigido por Arvida Olachea. El ensamble escénico vocal Senzople dirigido por Rubí Ramírez. Y el Coro de Selección del Centro de Artes Musicales dirigido por Saya Castillo. Invitamos al escenario a la maestra Daria Abreu, directora coral de Promotora de las Bellas Artes, quien nos presentará la primera parte de este concierto. Promotora de las Bellas Artes se ha vestido de gala durante toda esta semana, con la presencia del doctor en música Cristian Gracia director de coros, compositor, tallerista y pedagogo de dirección coral con impacto en América del Norte y Sur, Europa, Asia y Australia. Es profesor en la Escuela de Música de la Universidad Thornton del Sur de California y director del coro de conciertos de Dicha Universidad, agrupación que cuenta con una larga tradición de excelencia en la música coral que el maestro Christian dirige hace más de 10 años. Nacido en Venezuela, Obtuvo títulos en la Universidad Simón Bolívar de Caracas y en la Universidad de Miami en Estados Unidos. Discípulo del maestro Alberto Bravo, una de las figuras y mera de la dirección coral en Venezuela. El doctor Gracias ha sido coordinador nacional del sistema de coros en Venezuela bajo la dirección del maestro José Antonio Abreu. Como compositor... Ha colaborado con varias organizaciones prestigiosas como el Pitmont Children's Hour y el Santa Fe de Ser Coral. Y sus obras han sido interpretadas por diversas agrupaciones de prestigio internacional como Los Ángeles Master Coral. Es miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Música Coral desde el 2008 y actualmente es miembro de la Junta Ejecutiva como Vicepresidente en Representación de la Región de América Latina y el Caribe El Dr. Cristian ha trabajado junto a nosotros intensamente esta semana en las mañanas con los directores de foros de Baja California que llegaron a su taller donde nos proporcionó aspectos generales y específicos de la técnica de la dirección poral y herramientas para el trabajo directo con los foros de niños y en las tardes trabajó con el foro discusional en la primera parte del programa de este consejo. Ha sido para todos los participantes una hermosa experiencia, llena de conocimientos, emociones, disciplina, concentración y sobre todo de mucha inspiración para continuar haciendo música coral de total excelencia. En nombre de promotora de las Bellas Artes y en el mío particular, agradezco al maestro Cristian Grasen, por su gentileza de venir a compartir con nosotros sus experiencias, ha sido sin lugar a dudas una oportunidad de extraordinaria riqueza interpretativa para estos niños, jóvenes y sus maestros. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Cristian Casas. Gracias. Creo que voy a contratar a Daria Para que me haga todo lo que sea la prensa De aquí en adelante Bello, muy bien, gracias muy bien. Bueno, me encanta ver que hay mucha gente aquí ¿Me escuchan bien allá arriba? ¿Sí? ¿Y aquí todo el mundo me oye? Estamos listos para cantar? Y todo el mundo sabe que primero canta el coro del centro ¿Sí? Y escuchamos y el coro del centro canta sin mascarillas. Ajá, te vi. Me encanta trabajar con estos niños y están haciendo un trabajo muy, muy importante al, al mando de sus uh, profesoras. Aquí. Uh, ha sido un gran uh, honor para mí el poder compartir tanto tiempo con el coro que tengo atrás. Y con todos los maestros que vinieron a los talleres en la mañana Que sea el primero de muchos Como ven, acaban de apagar el viento Porque el viento lo vamos a hacer nosotros ahora En la primera pieza que se llama Acto del Viento Necesitamos que todo el mundo que está aquí participe ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok no necesito que ustedes hagan sonidos de viento como... A ver, que no oigo. Y ahí arriba... Más fuerte, todos, todos, sigan. Un poco más. Y cuando el viento ocurre, los árboles se mueven. Entonces todo el mundo a moverse. Todo el mundo se mueve como si fuera un viento. Y por aquí también por aquí esta sección, vamos a moverse todo el mundo y si hago así el viento va para allá y todo el mundo se va para allá para acá muy bien el coro va a empezar yo me voy a voltear y lo hacemos juntos y cuando yo me voltee, ustedes continúan ¿de acuerdo? y esto va a ocurrir dos veces en la pieza ¿estamos listos? aquí vamos Thank you. en muchos estilos. Ahora vamos a hacer una pieza del canon de la música barroca. Vamos a cantar el primer movimiento de Gloria de Vivaldi. Lo otro muy importante es que hemos logrado trabajar con un grupo de maestros muy bueno y hemos querido invitar a todo el mundo a dirigir. Por ende, la siguiente pieza la va a dirigir la maestra, Zaya Thank you. ahí estamos, muy bien, excelente ahora, de Italia, esta pieza viene de Italia, en Europa y ahora nos vamos a Alemania, a otro país en otro periodo vamos a cantar de Félix Mendelssohn una de las piezas más complicadas de todas las piezas que estamos cantando hoy que se llama Laudate cantar una obra muy linda de un compositor que usualmente compone música para jazz pero también compone música para coro y es una canción cuyo texto dice vamos a las estrellas a través del trabajo duro, de a Daza. Sí, y a cierto, con todos los maestros de estos niños, invitamos al podio a la maestra Talia. Bueno, volvemos a Estados Unidos con una pieza que se llama Sin y Jubilate Deo. Y con alegría al señor, del compositor Greg Hilpin. de Estados Unidos el repertorio que hemos traído como ven mezcla música del mundo con música latinoamericana con música americana y estamos celebrando la comunicación la comunión la cooperación entre Norteamérica y el mundo especialmente Norteamérica y México vamos a hacer ahora el Salmo 100 de René Costa. concierto se las prometemos así que vamos directo a cantar una hermosísima pieza mexicana el cascabel Le invitamos al maestro rubí a dirigirlo con el coro de selección pero no quiero cantar esa pieza sin antes agradecer a un cuarteto muy importante en este proceso que es el cuarteto de los músicos acompañantes en el bajo, Axel En el piano, ahí corto. la última pieza que cantaremos se llama Totoyo. El compositor es un tipo que conozco bien y quiso hacer una pieza para contar una historia: la historia de Totoyo que está jugando afuera y la mamá lo llama. Y Totoyo no quiere entrar. La primera parte de la pieza, tenemos a la mamá llamando a Totoyo por todos lados. Y luego la segunda, Totoyo, bravo, dice, no quiero ir, lo que quiero es seguir jugando afuera. Al final, Totoyo se esconde. Gracias por estar aquí. Ellos saben de qué se trata, porque al lado, al lado, al lado, para que lo logramos. Y las otras maestras también, agradezco mucho a la maestra Rubí, a la maestra Saya, Rida, que han colaborado en que estemos hoy aquí. Y además de nuestros maestros en las escuelas Samantha, todos nuestros maestros han trabajado muchísimo para que hoy ustedes estén aplaudiendo así con esa energía, esa alegría que, que lo han hecho. Entonces, muy, muy, y además, sobre todo, para que el maestro eh, Gracias se lleve esta buena impresión de todos nosotros. Así que estoy muy feliz. <risa> Queremos invitar a la maestra Armuda Lachera a pasarnos por favor por parte del de coro infantil y juvenil de ese arte que ha dentro de La coordinadora de CEAR de CATE, que ha sido una aliada fundamental eh, para este proyecto en los últimos años muchas gracias Pilar Aplausos. invitamos a pasar a la maestra Rubí Ramírez del ensamble escénico vocal soncle Muchísimas gracias, Rubí, fuerte el aplauso. Y quiero agradecer también, eh, por supuesto, a la maestra Saya Castillo, fuerte el aplauso. también a la maestra Edna Martínez por favor que es parte fundamental de Censontle por favor que se acerque y conozca. y también que haya tenido, por, que soncle, así que por favor que llegue a... y, y claramente eh, y claramente fuerte el aplauso para la maestra Daria Abreu acá Nosotros no la vemos por acá, pero sé que está por aquí así que maestra Edna, si nos gusta acompañar ¿alguien la ve? bueno, fuerte el aplauso para ella, por favor felicidades por esto felicito Y bueno, en esta... en esta segunda parte del concierto están en el escenario los coros escolares y comunitarios de promotora de las bellas artes, integrados por Escuela 20 de noviembre, Escuela 5 de diciembre, Escuela Amalaque 19, Escuela Antonio de la Giralta, Escuela Juan Carlos Carlón. Escuela Tijuana Cuci, Escuela Comunitaria de Odio Bardosa Ariel, Escuela General Castro Cárdenas, Escuela Luis Sonato Conozco Muría, Escuela General Rodolfo Sánchez Taguada, Escuela Salvador Varela de Red Nacional de Corazones, Centro Comunitario de Pelitos, Colegio Vilaque y Escuela 13 de Septiembre. Queremos hacer un merecido reconocimiento a todos los que hacen posible que estos niños día a día puedan lograr estos excelentes resultados, a los directores y maestros de las escuelas que forman parte de este programa y especialmente a los maestros de coro quienes son los principales responsables de este trabajo. Les pedimos un fuerte aplauso para nuestros maestros. Por supuesto, para nuestro director actual, la maestra, Daria Abreu. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, doctor. Claramente, todos esos maestros son los héroes. Así que debemos darle un fuerte aplauso a todos. Los quiero todos los quiero. realizarlo en este en este bello concierto, pero obviamente los grandes héroes están aquí atrás, todos nuestros niños que ahora van a cantar todos juntos. Todo. ¿Estamos listos? ¿Sí? Estamos seguros. Vamos a cantar una pieza muy simpática que viene de España y habla de la mosca y el mosquito que se quieren casar con un mazo grande pila en el maíz para sacar la masa de las arepas de las tortillas etc canto de pilón sí. del maestro grado, vamos a ver cómo se creó la tierra en la ronda que nunca se acaba. Invitamos a la profe Armida. y antes de terminar les queremos dar las gracias por asistir a este gran concierto coral conmemorativo de 30 aniversario Los invitamos a que nos sigan en redes sociales en Facebook estamos como promotora de las Bellas Artes, para que nos empiecen a seguir promotora de las Bellas Artes, esto en Facebook. Y en Instagram estamos como P, P, A, P de papá, P, A y opaco, A, C. P, A y opaco, A, C, así estamos en Instagram para que nos sigan, para que sean enterados también de nuestros próximos eventos de aniversario. Continuamos con nuestro programa. trabajado todos juntos por tanto tiempo ¿sí? vamos a cantar un baile que se llama Calypso un baile del de Caribe sí. ¿estamos listos todos? a ver si logramos pararnos todos juntos todavía no pararnos todos juntos todavía no como ven hay trabajo que hacer sin hablar arriba dentro Y un gran aplauso a los instrumentistas. Y ahora, para finalizar, muchachos, ustedes todos están aquí porque tienen el apoyo de sus padres. Un aplauso a los padres. Gracias.